Soy argentina, soy judía, soy nacida en Buenos Aires. Que esto la gente siempre me dice cómo se nota que sos porteña. Y, y yo lo tomo con mucho orgullo. Sí, soy porteña, soy argentina, soy judía, hija de una familia tradicionalista, en donde siempre, siempre, cada una de las festividades judías se mantuvo, se sostuvo, se festejó, se lloró en cada uno de los casos y con toda la familia, una familia muy unida, una familia, eh, la básica, mis hermanas y yo. Yo soy la mayor de las hermanas, soy también la mayor de las sobrinas, de las tías, de las primas, de la... Todo, todo. En casa de mis padres la consigna era estudiás o trabajás. Y así fue. Y yo creo que esto hizo de nosotras, de cada una de nosotras tres, eh, una persona estudiosa y trabajadora. En mi caso, eh, el poder acercarme a los libros, el estímulo de, por el saber, por poder eh, cada día un algo más, conocer y comprender y atraer. Y el amor por la docencia, eh, desde la educación no formal hasta la educación formal, habiendo trabajado en todos los cargos y habiendo llegado a ser eh, directora de instituciones, de escuelas en el área oficial, eh, también la directora fundadora del Museo del Holocausto de Buenos Aires, que lo cuento con un, con un gran honor, eh, directora de grandes escuelas de la Argentina y también agrego, fundadora del INADI, que me llena también de emoción contarlo, con lo que hoy es el INADI, pero esto alrededor del año 2000, 1999, ahí estábamos, eh, yo desde la educación, Víctor Ramos desde la política, y, y la posibilidad de llegar a dirigir acá el primer eh, tramo de, las, de, de los testimonios de aquello que se hizo con la fundación de Spielberg. Poder hablar de cada una de las etapas de mi vida, con mucha felicidad, con mucho amor, que yo creo que es algo fundamental en el ser humano. Poder contar de cada una de esas etapas con, con amigos, que hoy seguimos esa amistad así, a pesar de los años. Poder llevar el nombre de, de Graciela Rosa, que en realidad no es Graciela Rosa, como muchísimas de las familias que provenían de... De, de Europa Central, yo llevo el nombre de la mamá de mi abuelo paterno, así como del marido de mi abuela materna. Eh, y estas mamás, Gitl, Rifke, son las que dan nombre a mi nombre. Y yo soy eh, Gitl, soy Tova, soy Rifke, soy Rifkele, soy Grace, soy Gra, soy Graciela. <risa> Es, es infinito casi, pero respondo a cada uno de estos nombres porque, porque cada uno de ellos muestra eh, el amor hacia mi persona y la cantidad de historias que fuimos silvanando a lo largo de los años con cada una de la gente que me nombra de esta o de, o de otra manera. Eh, soy Graciela Rosa Nabel y este es el nombre con el que nací, pero soy conocida como Graciela Gimich, porque trabajando en una colonia, ahí me conocí con Alberto, y Alberto era un, un líder de otro grupo, y ese año llovió terriblemente, así que había que programar muchísimas actividades, y, y bueno, y programé mucho con, con ese líder del grupo más grande, y así fuimos armando actividades con los chicos hasta que, uno de los chicos dijo, pero es así, en esa institución todos teníamos nombre en, en hebreo, porque así lo quería la dirección de, de la institución. Y, y Tobita, o que Toba me decían ahí a mí en hebreo, eh, Tobita, vos tenés algo que ver con Tobito. Y bueno, el chico se había dado cuenta que había miradas más que fuertes. Y así quedó Tobita y Tobito. ...para los más cercanos... ...y esto que les decía... ...y en mi vida hay muchas cuestiones... ...que tienen que ver con los nombres... ...tengo dos hijas divinas... Eh, ...dos yernos divinos... Y ...nietos hermosos... ...inteligentes... ...guapos y guapas... ...y puedo decir... ...que mis dos consuegras se llaman Alba... ...muchos no tienen esto... ...y si pienso en aquellos que estuvieron conmigo... En mis comienzos profesionales, también puedo decir que quien me vio a mí y me lo dijo, vos ya no podés seguir en el aula, el aula te quedó chico, fue raquel Una Rajel, Raquel Kamensheim, y quien me dijo, tu tema es el holocausto, hay que empezar a estudiarlo, fue también una Rajel, Rachel Odara, desde Israel. Ella venía siguiendo mis pasos y nos visitaba con frecuencia aquí en Buenos Aires. Eh, Estas dos mujeres tuvieron mucho que ver en mi vida profesional. Y así, un día, habiendo estado mucho en escuelas, decidí que el tema era empezar a estudiar aquello que a mí me había aterrorizado de chica. Y era el tema del holocausto. Yo recuerdo un tío de mi papá, que llegaba de Europa para Chile y tengo esa escena, una escena de muchas valijas, de hasta creo que de valijas bastante viejas en su formato, aquellas que las conocemos por la historia. Y en, en ese caso recuerdo también al tío de mi papá y la tía y a los chicos, dos mujeres y un hombre con quienes nos seguimos viendo, que siguieron viviendo en Chile y nos hemos visitado mutuamente. Gente extraordinaria que había pasado la guerra. Pero era un tema que a mí me traía como un escosor. Yo decía, esto no puede ser. Me daba miedo, yo creo, ¿saben? Es así que la primera vez que viajé a Israel y entré en el Museo del Holocausto, en Yad Vashem, yo les puedo asegurar que lloré tanto que le dije a mi marido cuando salimos, ah, no, yo no, nunca más este tema y yo acá no vuelvo es así que estuve a los pocos años con un grupo estudiando en Israel tuve la suerte de muchas veces estar en Israel y en otros lugares del mundo estudiando y ahí eh, estuve todo el mundo iba al museo de Yad Vashem. yo ya había ido yo me encontré ese día con mi hermana Mónica y caminamos por Jerusalén, mi cuñado Rubén, los chicos el grupo fue yo no fui y luego como de a poco. Quise conocer Polonia, me ayudó la AMIA en ese primer momento. Esto fue en el año eh, 93, por los 50 años del levantamiento del gueto de Varsovia, un grupo de 70 argentinos, dos micros llenos, gente joven, gente más grande, hasta sobrevivientes viajaron, los Nidenberg viajaron con nosotros y también Jiménez Los lo recuerdo con tanto cariño. Y fue un viaje extraordinario, un viaje de mucha fuerza, de mucho conocimiento, de caminar los lugares por donde ellos habían estado, y fue para mí una primera gran y fuerte aproximación al tema. Y desde ahí no lo solté, porque este tema, cuando te acercas como un pulpo, te agarra, te agarra y no te suelta, porque vos tampoco lo soltás. Me aboqué especialmente a la palabra y al sentimiento de los sobrevivientes de la Shoah, a las historias filmadas, grabadas y a sus libros, a sus decides, a sus hijos, a sus nietos, pero especialmente qué sintieron, qué vieron, qué pueden transmitir. Ellos, ellos en forma directa, ellos que estuvieron frente al peor horror de la historia y no porque no haya habido otros, y no porque hoy no haya otros. Pero el trabajo fundamental para mí es poder trabajar fundamentalmente, y nuevamente repito las palabras, en qué le pasó a la gente, por qué tanto odio y de qué manera se llevó a cabo. ¿Podré así entender un poco más lo que nos pasa hoy? No solo aquí, aquí y en todo el mundo. Hoy no es que no haya violencia. Hoy no es que no haya guerras, hoy no es que no haya persecuciones, pero creo que trabajando esta posibilidad de poder ir viendo qué sucedió en la Shoah, para poder luego ir viendo las desgracias, si lo digo encomillado, comillado, ¿sí? de cada uno de los lugares en donde uno vive, puede ir acercándose al tema, como dice Yehuda Bauer, uno se va acercando y va teniendo en cuenta también las cosas que van pasando en su lugar, en su cercanía y, a, y ahora, hoy, hoy aquí y en todo el mundo. Pienso que en cada uno de los lugares debemos hacer también un, un homenaje, nuestro respeto a cada una de las personas que pasó por esta terrible desgracia de haber estado entre las víctimas de la Shoah. Yo digo que hay víctimas, mártires y víctimas que sobrevivieron. Rendimos homenaje a cada uno de ellos cada vez que recordamos esta historia grande y las pequeñas historias que hacen a la historia. El homenaje, el tributo, el recuerdo, el legado unen Pasado, presente y futuro. Cuando nos comprometemos podemos dar esto a nuestra generación y comprometer a las próximas para que este tema quede para siempre. La yoa y los derechos humanos, para que lo sepamos, para que lo comprendamos en el sentido de acercarnos al tema. Nunca estaremos en el tema. Como dicen muchos de los sobrevivientes, los que estuvimos ahí nunca podremos salir. Los que no estuvieron, nunca podrán entrar. Por eso hablo de la aproximación. Y en este saber es poder a lo mejor entender un poquito más. Y quiero rescatar algo que a mí me parece fundamental. La gente justa entre las naciones. Aquellos que salvaron gente. Pese a todo el peligro que esto significaba. Para cada uno de ellos y significaba también para cada una de las familias. Justos que vivieron en la Argentina. Emily Schindler, Oscar Schindler vivió algún tiempito. Pero también Lela Sopianak, a quien yo quiero rendir un homenaje especial. Lela estuvo en Croacia y ella decía, yo lo hice acompañando a mis padres. Los justos son ellos. Y usted, Graciela, que le interesan estos temas, se dedica, también lo hubiese hecho. Y yo pienso, ella fue una heroína. Un amor de persona. Vivía acá en el Gran Buenos Aires. Y así está compuesta nuestra sociedad. La sociedad de hoy a nivel mundial, la sociedad aquí en la Argentina. En cada uno de los casos hubo gente que salvó gente. Y hoy yo quiero especialmente destacar a los justos, pero también destacar el heroísmo de cada uno en su rebelión interna y externa a los maestros, a los escritores, a los eh, más religiosos, que en cada uno de los lugares encontraron la forma de mantener viva la llama de la tradición. Y creo que cada una de estas historias, como les decía, componen mi historia, mi propia historia. Jack Fuchs, un sobreviviente que falleció hace muy poquito y vivía acá en Buenos Aires, siempre dijo «yo cuento la historia porque no quiero» que esta historia sea parte de la historia de ustedes. Creo que es así. Yo me dedico a esto porque quiero para todos un mundo mejor. Lo digo para mí, lo digo para mis hijas, mis hermanas, mis primos, una familia muy grande, mis amigos, que son la familia ampliada de cada uno de nosotros. Pero lo digo especialmente por las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones se merecen nuestro sacrificio, nuestra valoración, nuestro trabajo por una vida mejor. Y quiero cerrar con unas palabras que a mí realmente me encantan y creo que tiene que ver con todo esto que venimos eh, trabajando y que dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó, Estamos hechos de historias, las historias, las historias de cada uno de nosotros, las historias del mundo, las historias de nuestro país, de nuestra ciudad, nuestras propias historias se hacen de todas estas historias.